en lo que <risa> <risa> pero tío <risa> Allá, que ya no me he cansado que llevo caminando horas sin encontrar nada <risa> Vamos a ver. Oh, una vaca. Señora vaca, ¿usted por aquí ha visto algo? Me mandaron, pero no he visto ¿Por allá? Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Y... Wow. Un cofre. ¿Por esto? ¿Qué lo, han dado? <ríe> lo que es. Ah, claro, ya, ya me acordé de aquello. Podemos plantear armadura de cualquier tipo de bloque. Así que vamos a comprobar el día de hoy. Y pues me gustaría saber si de verdad esto funciona. Vamos a probarlo. Así que vamos por acá. Si sí funciona, chavos. Si sí funciona. Dios mío. La puedo hacer armadura de cualquier tipo de bloque Esto no sé para que me ayude, pero... No, para algo me debe ayudar Ok, vale Está genial esta armadura, me encanta Me llama mucho la atención Y... ¡Oigan! Hay un... Pro, hay un poblado A lo no lejos Un poblado Vale Vamos a ver ¿De qué otra cosa lo puedo...? Dice que... Quiero ver... O sea, literalmente es de cualquier tipo de bloque. Dios, está el tipo de esto... No habría salido desde un principio, me hubiera metido estos retos. Hambre, que yo tan... Ah, Vale, nos vamos para regenerar un poco de comida. Y pues seguimos con el siguiente. Lo que vamos a ir poniendo acá, los que ya quedaron. Me dice que de ahora de estos. Bueno, les digo que esto va a dar lo mismo. Literalmente no va a cambiar en nada. Pero, ah, es que. Es que están épicas las armaduras. Es que están épicas. Miren. Miren, están míticas, están míticas chavos, están míticas, están míticas. Se va a hacer de noche. Miren, ¿saben qué le voy a hacer? Me voy a hacer una espada rápidamente, antes de que pase algo. Por cualquier cosa. Ahora sí, la de tierra. Ojo, la de tierra. Vamos a hacer rápidamente esta armadura para probarla. No sé qué haga, la verdad. No sé qué haga. el X. Ay, Voy a tener que cambiar algo rápido. Pues, simplemente pasaría esto. ¿Lo veis? vale. Se está haciendo de noche, no me gusta tanto la idea Pero rápidamente vamos a hacer una nueva armadura Ya que es un poquito caca, Así que... Me gustaría probar esto y esto Ahora probamos esto Y sí, rápidamente Vamos a ver están muy épicas las armaduras, eso sí. ¿Contra quién podríamos pelear? No sé. A ver. Siguiente armadura. Armadura de Bedrock. Ojo, pa. Armadura de Bedrock. A ver. ¿La podemos hacer? ¿Hasta qué punto esto llega a funcionar? ¡Hala! ¡Hala! Tengo bastantes corazones. Vale. Bueno, ¿contra quién lo podemos probar? ¿Contra quién? A ver, rápidamente. Rápidamente, se podemos ver lo que pasa. Y a ver, no hay por aquí unos mobs que yo diga ah, que vengan, espera, espera, espera. Es que ni... ni siquiera me gasta la armadura. Es que ni siquiera me la gasta. Vente, vente, vente. Con tu... con tu hermanita, con tu hermanita. Ya sé contra quiénes... ...contra quiénes podemos pelear. Para... para ver si de verdad... Vale, es que yo... Es que, a ver, está ¿sí, épico. Vamos a hacer armaduras de cualquier tipo de bloque. No necesitas tan god. Está god hacer esto. Vamos a seguir, yo creo, con otra nueva armadura. Que no se por el toque. A ver que Tengo que pelear contra un Enderman. Está fácil. A Siguiente armadura: tener el Ojo. No sé está pegando, pero... a ver, me está pegando, pero me está pegando. a vale. Un Enderman. ¿Desde cuándo salen en de Enderman tan fácil? A la Nos Vamos a buscar esto. ¿Qué es lo que hace es esto? ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué, qué tengo una manzana en el trasero? Vale. Los que me pegan. Los que me pegan reciben daño de fuego. Que la verdad dura muy poco. Dura muy poco. A ver, ¿Qué otro hay? De hielo. Y hielo. Hay de hielo. A ver. Primero de que me mato a estos. Y ahora sí. A ver. De hielo. O sea, sí existe, pero hala. Dios, mío. En serio, tan épica. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace esto? No sé qué me da. ¿Qué es lo que pasa? No, no, nada. A ver. Estoy peleando contra Mo. Y no me hace nada. qué sentido tiene? Uno. Vamos a hacer la siguiente armadura. De cristal. A ver. De cristal. Obviamente. De cristal. A ver. Oh, desaparezco. ¿Vieron? Desaparezco. ¿Por qué? Pero el creeper no así me ve. ¿Qué sentido tiene esto. Quiero probar. Ha sido... Bueno, ya estamos de regreso y, <coughs> a ver, armadura ahora de qué, de TNT, vean, armadura de, espérate que ha comenzado el show, espérate mijo, aún hemos comenzado el show, a ver, qué es lo que hace, no sé, ¿Qué es lo que hagan, sincera? Se supone que haya que flotar. A ver. A ver. Es con la, con la vaca. A ver. ¿Qué es lo que? ¿Qué <risa> tío? <risa> no me lo esperaba, loco oh. Te juro que no me lo esperé Te juro que no me lo esperé <risa> No me lo esperé Nada Ya sé lo que podemos hacer Ya sé lo que podemos hacer eso es lo que vamos a hacer de ahora en adelante. ¿Por qué no vamos y explotamos después de este del poblado? O sea, Ala, Me dijo sin vida este. Me dijo sin vida. Es que no me lo esperé, no me lo esperé. A ver, la de obsidiana. Para Es que está genial. Solo, claro, es que se sí gasta está muy rápido. Es lo único que no me gusta de la armadura de TNT. Se sí está muy rápido. Sí. Hace lo mismo que el efecto de Bedrock. Solo que con menos corazón. Solo que con menos corazones. ¡Hala! Protección contra el fuego 4. No manches. Está genial. Sabes qué? Este sí me lo voy a poner este sí me lo voy a robar. A ver, se supone que esta pasaría pues lo mismo que, la, que lo de la TNT, ¿no? Bueno, con la R se activa la mesa de crafteo, ¿no? Con la R. A ver. ¿Sí? Ahora sí me... ¡Uf! ¡Qué ¡Qué Es una buena durabilidad, ¿verdad? ¿Sí? Con lo que voy a decir, de oro, adelante si voy a decir. De hecho la siguiente vamos a plantearla así. Vamos acá. R. Mm -hmm. Vamos a plantear la armadura. Vamos a la armadura. Órale, ¿por qué no? <ríe> es que está muy loco. <ríe> Me encanta la de TNT. Y la de madera, ¿qué uso tiene? ¿Qué uso tiene? A ver. ¡Ah, zombie! Amigo, años sin verte. Necesito tu ayuda. ¿Qué es lo que me hacen? ¿Es todo? Bueno, gracias, amigo. Y ahora viene aquí tu colega, ¿eh? Es genial. Gracias por dejarme grabar. Gracias, la neta. A ver. Vamos, ahora sí. Una de las mejores partes. Siguientes <risa> armaduras. Siguiente, la de hojas. Eh, a ver, ¿qué tangot es la de hojas? Me gustaría saberlo. ¿Qué tangot? Vale, Grande arce. ¿Qué tangot es la armadura de hojas? Vamos a ver. ¿Qué ocasión? No lo sé. Por ahí. Ojo. Vale, te viste de caídas, eh. A ver. Uy. Otra vez. Vamos a ver otra vez. Uy. <risa> <risa> está genial, cuando no vas a ir a matar al dragón, eh. Está genial. Este está genial. A ver, ya nos quedan últimas. Sí, ya nos queda el última chavos. La librería. Ah. Sí. Ay, esqueleto. verás tú no entiendes. No sé qué hace. Ay, de a con el esqueleto. ¿Qué es lo que hace esta? No lo sé, no sé qué hacer. La última, caña de azúcar. ¿Es neta que se puede hacer de caña de azúcar? Se puede hacer de caña de azúcar. Se puede hacer de caña de azúcar. Misericatos. Genial. Misericatos. Es que soy grande. ¿Este qué uso tiene? ¿Vale? ¡Más rápido! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Nace, Javi! ¡Ese cual se mata! Vale, vamos a tomarnos una manzana y vamos a pelear con un mundo. ¡Ya! ¡Mini Go! ¡Hola Mini Go! ¡Adiós, Mini Go! ¡Hola Mini ¡Adiós! ¡Hola, señor Creeper! Hola señor Creeper, adiós Hola Delifeo Vamos a pelear contra el Ender No, no, no, que se mata, que se mata, que se mata No <risa> me mato Bueno A ver Ahí está Seguimos Hola, hola ¿Cómo están todos? Que vienen por sus dosis. Ahí está. Como muchas veces voy a pelear con tanto speed. Porque en serio, te sube el FOD Y la verdad a mí no me gusta jugar todo de con muy alto. Bueno, ya que es prácticamente todo. Vamos a la villa. Vamos a la villa. tu Vamos a ver qué hay por aquí Vamos a ver Uf. A ver qué hay por acá Uf. Adiós Qué grande que estás <ríe> ¡Qué grande que soy! Yo aquí, bueno, los smogs ¡Grande! ¡Grande! Venimos por aquí ¡Hola, señor Creeper! ¡Adiós! ¡Locos! ¡Que venimos por aquí! Yes. ¡Nosotros venimos! ¡Con todo! ¡Vamos a explotar el problema! ¡Va! ¡Va! ¡Va! ¡Va! ¡Qué grande! ¿Quién está por acá? No sé. Bueno. No, señor si no, no. Adiós. Hola, Villa. Adiós, Villa. <risa> vale, es que vamos a por donde subir. <risa> Madre mía. Madre mía, güey. ¿Quién es ahora acá? Está genial hacer este tipo de armadura. Está genial. Para empezar ¿quién tenía. ¿Quién tenía eso en su casa. Para empezar. ¿Quién este.? ¿Quién tenía eso en su casa? O sea, ¿Quién tenía tierra en su casa? Solo que sale el... no. Planeta. No. Amigo. ¿Cómo se llama? Que si pisa esta. Pues... Nada del otro mundo. Nada. No, no sé por qué esto no existe en Minecraft aún. No sé, sé por qué. Porque esto está súper OP. Y realmente esto está muy OP. No sé qué pasaría si. Otra por aquí, ala vamos. Adiós, Cerrito. Vamos a ir acá hola. arriba. Hola, hola, Casimiro. Adiós, Casimiro. Hola, Pollito. Adiós, Pollito. Oye, ¿sabes qué? No sé dónde está la gente por acá. No sé dónde está. Oigan. Un clipper. Ya se lleva con los clippers. Me pongo un clipper acá. Vean, eh, pero sea en mayo. Mis pantas Un panto. Vale. De últimas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es que ya no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer. Es que ya. Hicimos todo. Li literalmente. Bien, un clic, vamos a explotarlo. ¿Por qué no? Vamos a ver, explotarlo. Mira. ¡No! <risa> Se crea X. Pensé que la hechiz.